Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros con nuestro rol de profesor podemos matricularle a un estudiante o podemos matricularle a otro colega, ya sea con un rol de profesor o con un rol de profesor sin permiso de edición. Para poder realizar esta matriculación manual, nosotros tenemos que irnos hasta participantes entonces acá en participante uno puede ya observar quiénes son los que están matriculados en este caso, en este curso en particular. Este es un curso que yo lo estuve trabajando el año pasado, ¿sí? Y es un curso de prueba. Entonces, si yo le quiero matricular en forma manual a un estudiante, ¿sí? Entonces me tengo que ir acá a esta matriculación usuarios y tengo que asegurarme de que el rol a, a ser asignado va a ser el rol de estudiantes, si ¿sí? Por ejemplo, le voy a buscar al doctor. Fíjense que acá le, le, le podemos buscar al, o, al usuario, ya sea por su correo electrónico o ya sea en este caso eh, por, por el nombre. Por ejemplo, yo le puedo buscar, inclusive también le puedo buscar por el apellido. Entonces, le voy a buscar por el apellido al, al doctor, el doctor Dami. si ¿sí? fíjense que acá me muestra Todas las coincidencias en este caso con, con lo que yo estoy buscando, pero en este caso yo le estoy buscando al doctor Héctor y le digo yo al doctor Héctor le quiero matricular a este curso en particular con rol de estudiante y le matriculo en el curso. Fíjense que este número va a cambiar, ahora ya está en 6 y ya le puedo observar en este caso al doctor Héctor dentro de mi curso. Ahora bien, eh, yo puedo querer matricularle por ejemplo a, a un colega si ¿sí? y le quiero matricular con el rol de profesor sin permiso de edición le puedo buscar sin problema con su si cuento con su si cuento con su eh, correo electrónico lo puedo buscar vía eh, correo electrónico si de repente eh, tengo su nombre como les comenté puedo buscar eh, por, por el nombre, en este caso voy a buscarle a, a la doctora Sandra ¿sí? Sandra Ocampos ahí está Sandra Ocampos, este es su correo, fíjense que ella encuentra la coincidencia directamente me trae esa coincidencia, pero en este caso le voy a matricular con un rol de profesor sin permiso de edición entonces esta es la manera en la cual uno va matriculando a, a otros colegas o uno va matriculando en este caso a un estudiante dentro de un curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder matricular en forma manual a sus estudiantes o a un colega con el cual van a trabajar en su curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.